¿Qué tal mis amados? ¿Cómo están? Dios nos bendice, pues una vez más estamos aquí con ustedes, sus Así amigos Así es, Dios les bendice, mi nombre es Elida Cavazos Y Rafael Así es Pues nos habíamos retirado un poquito, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé que nos habíamos retirado un ratito Un ratito, pero aquí pero estamos Aquí estamos nuevamente Gracias a Dios, aquí estamos Aquí estamos Y aquí hoy, hoy, estamos. es más que cualquier otra cosa pues es un saludo eh, Y queremos Dejarles verdad, este Un me pequeño mensaje De Cambio En nuestra vida Como así un tema es, de hoy Así es, cambios Pero, pero cambios. tenemos que innovarnos. Innovar, Innovarse, innovarse Renovarte día a día Día a día, día, día Cambio día. en nuestra vida Fíjese que el primero que necesita eso soy yo. Y yo. <ríe> sí. Bueno, primero yo. <ríe> bueno, primero yo. <ríe> okay. y luego yo. Ok. Mira, si pudiéramos conjugar nuevamente, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, ¿quién necesita de ayuda? Pues yo. Tú. Él. Sí. Ella. Nosotros. Todos. Ustedes. Todos. Así es, todos necesitamos. Todos necesitamos de ayuda. De ayuda. En alguna forma o en alguna manera. Unos de otros. Miren, no dejamos de recibir correos. Hoy leía uno que. Ay, santo Dios, ¿y este fue el que me motivó? No, hoy tenemos que dar un mensaje. Amén, así es. Verdaderamente es un que. Un correo un así poquito es. largo de allá de Europa. No voy a decir la parte porque no tiene caso, no tiene sentido. Pero esto me hizo pensar sí. en algo. Necesidad hay mucha. La que no nos acabamos Sí, hay mucha necesidad. Y esto es pues mundial. mundial. Okay. Pero fíjense, fíjense en algo que les voy a decir o les vamos a platicar aquí mi, mi amada esposa y yo. ¿Dónde está el problema? Por eso del cambio, por eso de la innovación uh -huh. Me piden uf, No sé cuántas personas Muchísimas ¿eh? uh -huh. Mejores trabajos Y que estén bien pagados Ya no hay, ya se acabaron Sí, sí, ahorita este Pero no haya problemas ya no hay. Ya se acabaron. Se acabaron antier. O antes de antier no, no, no sé cuántos se acabaron, pero ya se acabaron. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que estamos... Buscando... Prácticamente lo, lo, lo imposible uh -huh. Y no es porque Dios no conteste No, Dios Dios sí contesta Claro que sí contesta ¿Sabes dónde está el problema, mi amado, mi amada? No sé que Dios no escucha Sí, Él sí escucha El problema es que nosotros a veces No sabemos buscarle El Espíritu y uh -huh. en verdad Sí, así es. Y que estamos pidiendo cosas en las que Dios no puede intervenir uh -huh. porque es parte que lo, de lo que nosotros mismos tenemos que hacer. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer cambios. Definitivamente. Necesitamos innovarnos. Definitivamente. Entonces, si, si tenemos que hacer cambios, tenemos que innovarnos. Entonces hay que hacer cambios Y hay que hacer cambios, y, y el, hay que el, el, el Señor es, es justo y, y misericordioso Y es grande en amor Y quiere lo mejor para, para nosotros ¿verdad? Para sus hijos Para la humanidad Y, y, y ahí en, en, en Éxodo 20 26 Nos dice ¿verdad? Y Hago misericordia a millares Y a los que me aman Y guardan mis mandamientos Ah, ah, ah, <risa> ah Ah, ah. ah voy, voy a leer Porque eso es que, como que está <ríe> interesante, ¿verdad? No, no, pues claro que sí um, Dice Y hago misericordia a Millares ¿A cuántos? A millares, a millares hace misericordia Pero, ¿qué mm. más dice? A los que me aman A los que me aman Y Ay, guardan mis vos. mandamientos Amén. Amén, así es Sus mandamientos los guardamos uh -huh. En nuestro corazón y en nuestra mente. Uh -huh, uh -huh. alabado sea el nombre de Señor Bien guardados. Uh -huh. Entonces, el problema no es en Dios, ¿eh? No. O oh, sea, no se imaginan cuántos me dicen Di Dios, yo creo que no me uh -huh. escucha. No, hombre. ¿Qué andas haciendo? Andas sueco o andas sueca, hombre. Mateo y tres ¿Qué dice? Buscad primeramente mi reino. Y todas las cosas son añadidas, así de que. Pero también, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Eh, así es, verdaderamente que así es. Miren, además hay que estar con las pilas bien puestas, como, como así. Miren, para que este aparatito me no funcione, para que haya, haga estos cambios aquí, tiene que tener la pila. Las antenas acá, bien levantadas. Este aparatito para que funcione, tiene que tener la pila cargada. Todo, todo, todo, porque si no, no, fun no funciona. Esa tabletita no para funciona. que funcione, tiene que tener la pila cargada. Tiene que tener Tú la... para que funcione, tienes que tener la pila bien cargada. Ah, ven, así es. Gloria al Señor. Tú y yo también. No Yo, no tú, quieran. él, nosotros, vosotros y ellos. Exacto, todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Pero no quiero hablar una palabra más, sino antes de agradecer ya a los que están entrando. Claro que sí. Ya van varias personitas. Y, claro que sí. Les agradecemos. Eh, Normita, pues gracias por estar aquí con nosotros, ya ahí eh, saludándonos Dios te bendiga, Norma. Este. Gloria al Señor. Entonces. pero tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cambios, es, es urgente, es claro urgente. Claro que sí, es urgente. Miren, en todos estos días que no estuvimos con ustedes en, en los videos, han pasado un montón de cosas, y estábamos esperando Muchísimas. que a que bajar la calma para que pudiéramos estar más informados de, de todo lo que está pasando. Así es ciclones, huracanes, sí, tempestades, sí, terremotos. terremotos. Eh, o sea, la, la, realmente las cosas que han estado sucediendo son muchísimas. Eh, y locos día, el, el... Los locos aventando los cohetes con, eh, pues con sus bombas ahí, ¿verdad? Este... Y digo locos, ¿verdad? Porque pues... Pues yo muchos, creo que no, no están el 100% aquí Muchos terroristas por todos lados Sí, en, allá en Europa En, en España, en, en España, Inglaterra En Francia, en, en Inglaterra eh, ¿Dónde no? ¿Dónde no? Entonces, mi amado, mi amada Miren Así es Necesitamos hacer cambios en la vida Claro me dice un amigo de nosotros que lo conocimos hace ya muchos años este y él vive allá en Venezuela y me dice hermano Cavazos dice, a veces que a veces una vez comemos y cuando podemos dos pues dos veces comemos sí pues es que la situación en Venezuela ha estado mucho muy muy y difícil entonces Muy difícil. ¿Cuánta gente no está con los pies en, en el suelo como debe ser? Uh -huh. Aquí, déjenme ponerles esto. fíjese bien lo que dice esta, esa lámina. Dejamos <coughs> de verlo nosotros, pero están viendo la lámina. Así es. ¿Qué dice esta lámina? Bienvenidos. Camino rumbo a la superación. Caminando rumbo a la superación. Pero ¿para quién es Solo esto? Solo para personas que sí desean un cambio en su vida. ¿Solamente? ¿Solamente? ¿Solamente? ¿Lo leí bien? Ok, pues solamente es para las personas que sí quieran un cambio radical en sus vidas. Así es. Y el propósito de nosotros, a través del taller, es tratar de ayudar. Miren, aquí, aquí en, en la... En Ajita, el valentín que lleva este hombre ahí. Uh -huh. Dice DACA. Emprendedores. Aquí en Estados Unidos. Uf, usted no se imagina. Dicen que sí. hay 800 mil que están esperando que se normalice esta situación. Porque no pueden estudiar. Yes. Son Gracias. emprendedores o, o son... Soñadores o se de... supone que son los soñadores que quieren hacer algo en la vida. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres, muchachos, muchachas? Pues, se los trajeron de pequeños para acá para Estados Unidos. Así Pero es. cambió el gobierno y cambiaron muchas políticas. Así es. Como en sí. cada cambio de gobierno. Hay cambios. Hay, hay cambios. Hay ¿verdad? cambios. Que eso no nos asuste. Pero el problema no está en quién está en el gobierno uh -huh. sino en lo que a veces los medios hacemos y déjeme incluirme yo también por favor uh -huh. aunque yo lo no pienso como muchos medios piensan claro, claro podemos alborotar la gallera como se dice allá en México uh -huh, uh -huh. para hacer las manifestaciones y cosas por el estilo pero no les damos el remedio y el trapito a la gente. Uh -huh, uh -huh. Así es. Definitivamente. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden a veces algunos medios de comunicación? Los ratings. Sí, Entre sí. más está la gente allí, los anuncios los venden más caros. Así es. La publicidad es más cara. ¿Por claro. qué? Porque parece un negocio. Así entonces, es. Entonces, está la gallera y entonces... Claro, o sea, están medio los, disfrazados los pero, pero no dejan de, de estar Incitando a la gente claro. Y esto sucede en todos los países en No todos. nomás aquí eh, no, somos, no, no creo que seamos no, privilegiados no, no. en Estados Unidos Nada no, no. más con esa situación eh, En todos países Lamentablemente En las mejores familias se ve Por así sí, decirlo Definitivamente así okay. es Entonces Pero para poder ser un buen emprendedor los que están buscando la respuesta a través del DACA, pues hágase para acá uh -huh, uh -huh. y les ayudamos. ¿Por qué? Porque hay maneras de cómo poder hay. soportar los gastos de un estudiante. Hay maneras, hay formas. Nada más que hay que hacer cambios. Claro. Por eso el tema de hoy. Por eso el tema de hoy. Le, le, lo titulamos eh, uh -huh. y, ay, Perdón, y estoy aquí no cambiando no. No Cambio vamos. en nuestra vida Cambio en nuestra vida En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar Y, y, y, en, la, y en todas las formas veces y, y, y, y por haber Y por haber, amén, así es Miren, somos muy dados a ser ídolos Para bien o para mal Así es. Y a Moisés le pasó una historia, o una anécdota, o una, no, una, realidad, una muy realidad muy tremenda. Una realidad muy, muy, muy, muy tremenda. Moisés va con Dios a recibir las tablas de la ley. Uh -huh. Y bueno, pues se tardó un poco. Como a veces las oraciones Así se tardan es. un poco en ser contestadas. Uh -huh. Moisés sube al monte, allá, allá al, al cerro, a la montaña, y Dios le da las instrucciones. Exacto. Y quiero que, que mi esposa lea un solo versículo, nada más ahí de, en, en el primer, bueno, en Éxodo, en Éxodo. Éxodo 31. Eh, 32.1. Okay. 32, 1. ok, dice, viendo el pueblo que Moisés está tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y, y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido error claro error grande levántate oye haznos aquí un Dios porque pues ¿Alguien? Se venga alguien que vaya delante de nosotros porque a lo mejor ya no viene o si viene pues no, uh -huh. no sabemos uh -huh. pero mientras que hacemos nosotros aquí estamos sin Dios uh -uh. <risa> ¿Te, <risa> te imaginas y a veces las personas cuando dicen pues yo no sé si Dios me escucha o no me escucha uh -huh. Oren ustedes por mí, porque Dios, Dios los escucha más a ustedes. Dios escucha a todo mundo. Amén, amén. Si no es un Dios chiquito. No. Por eso yo le digo a mucha gente, no le digan Diosito. Dios no es un Diosito. Dios es un Dios grande, es fuerte grande, y todopoderoso. Maravilloso. Así es. Ay, que Si tú eres lo que dicen Diosito... Jamás vuelves a decir Diosito, porque no es un Diosito, es un Dios grande. Amén. Un Dios amén, poderoso. Amén. Un Dios eterno. Dios un Dios grande, que te ama. Un Dios que me ama. Un, un Dios que ama a la humanidad. Amén, amén, amén. No es un Diosito. Pero sabes que cuando no entendemos el mensaje de Dios, nos equivocamos. Aquí está el pueblo. Sí, sí, sí. Moisés lo sacó de Egipto, de la esclavitud les dio alimento los, los hizo pasar en seco el, el mar rojo eh, les dio el, el agua no tenían sed les dio de comer pues no había comida les eh, mandó el maná y, y, y la ropa no se les hizo vieja eh, en fin tantas cosas pero cuando no entendemos el principio de Dios cuando no conocemos lo que es las sagradas escrituras entonces oh, nos equivocamos demasiado. Podemos tener religión. Uh, uh, que, hay infinidad de gente que tiene su, sus religiones y digo sus religiones porque es. hay de todo. Uh -huh. hay, hay quienes tienen a un tipo muy gordito como como, como su dios. Hay eh, quienes andan adorando las vacas y hay eh, no no no hay muchos como, dioses. No, mucho, no, no vamos a mencionar mucho, más cosas mucho. de esa porque es, es triste lo, sí, lo que claro. lo que pasa y acontece Por eso necesitamos cambios cambios cambios cambios cambios cambios cambios mucho mucho mucho cambio e innovarnos uh -huh. y que haya una innovación en nosotros aún es amén, en la vida amén, espiritual amén. en la vida espiritual muy importante porque sin santidad nadie verá al señor entonces tenemos que, que procurar eh, estarnos eh, día a día, día a día, día a día, innovarnos, renovarnos, Mira, santificar, lo que santificar nuestras vidas. Los uh, huracanes, los terremotos uh, y, y tanta tontería que está pasando en el mundo por los hombres. ¿Cuánta matazón? Cuánta, ¿Cuánto crimen? ¿Cuánta Muchas violencia? Horribles, no, no, horribles Estamos en un tiempo bien difícil, no cabe ya duda Ya, señor ya está No cabe duda, ok Yo creo que mi esposa lea otro pasaje más En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12 En el verso 28 Y ahorita nos vamos a ir a la oración Y dice, el primer rey es 12.28. Uh -huh. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí que tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Uh -huh. Fíjese. Uh -huh. Escuche bien. Ya habiendo tenido consejo uh -huh. ¿Pidió consejo? Pidió consejo uh -huh. Ok uh -huh. ¿Y qué hizo? Dos becerros de oro uh -huh. Ahora no, le, le hizo uno Ahora ya eran dos uh -huh. y, dijo. y dice Porque el corazón de ese eh, perdón, eh, perdón, Y dijo al pueblo Bastante, Bastante habéis subido, subido a, Jerusalén. a Jerusalén, que era el lugar de adoración de, para los judíos. He aquí tus dioses. He aquí tus dioses, o no ellos, que tu dios, tus dioses. ya estaba hablando de dos. Uh -huh. Oh Israel. Oh, Israel, los cuales te hicieron subir de la de tierra, tier, de, de, la la tierra, tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Uh -huh. Y miren, ahora que ha pasado todo esto, se han hecho un montón de shows y todo eso para sacar fondos. ¿Quiénes son los que están haciendo los shows? Los ídolos. Por eso se juntan multitudes. ¿Quién hizo esos ídolos humanos? Los humanos. El hombre. A veces cantan cada canción Y cada música cada, cada disparate Pero la gente les aplaude Los está haciendo ídolos ¿Sí? ¿No estamos explicando? ¿Y sabes por qué? Porque sus vidas no han cambiado Y no se han innovado Y no están en los terrenos espirituales Y a veces nos conformamos Con lo que nos dan en lugar de buscar lo que debiéramos de tener. Así es. Así es. Los seres humanos, y déjenme ponerme así mis manos, para que usted ponga las suyas. Nosotros los humanos somos los que somos los ídolos. Uh -huh. Y a Dios no le agrada. Claro que no. Definitivamente no claro, le agrada. Claro que no, es un Dios. Fuertísimo. Pero sí queremos siempre la respuesta de Él. Ah, sí, eso sí. ¿Y ya? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué? ¿No me no, escuchas o qué? No me oyes. Voy a decirle a los demás, los demás cascan, que quedan por nosotros, porque si sí estamos aquí está de ti. Porque a mí no me escuchas. No nos haga tampoco besar de Dios a nosotros. No, no, no, no, no de ninguna manera. No. Dios sí escucha. Pero arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntese de, de todo lo que has hecho mal. Tiene que haber un, un genuino arrepentimiento. Mira, cuando andaba Juan el Bautista, andaba predicando fuerte. Muy fuerte. Muy arrepiéntanse fuerte. De generación de víboras. Así. Ay, son generación de víboras, sí, sí. Y en otro ¿En pasaje del Antiguo Testamento uno dice: Si se humillare, así es. Si se humillare, mi pueblo. Y si le invocamos a Él. Segunda de Crónicas 7:14, sí. Él entonces, cuando va a. Pero tenemos que cambiar nuestro, nuestros estilos de vida. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente. Dice, bueno, yo tengo mi religión. Yo en mi religión no me enseñan así. Ese es tu problema. No, no, es que es, es... no es la religión, es la relación personal con el Señor. Mira, cuando tú prefieres mejor tener la relación con Dios, tú, tú, tú personalmente, yo personalmente, ella personalmente, no que ella diga, no, pues tú, no, no, no, no, ella no, tiene no. que hacer lo suyo y yo tengo que hacer lo mío. Es que es personal. Y entonces vamos a, a, a subir ante la presencia del Señor como una aroma sí, fragante. Amén, amén, así es, que el Señor le agrade. Y entonces Dios le va a placer bendecirnos. Una cosa es que te apoyemos Y otra cosa es que nosotros oremos nada más por ti Este es correo que les decía ahorita hace un momento Ha vivido una vida desastrosa Tanto él como ella Pero quieren que Dios Les dé un buen trabajo Y que ahora, con la persona que está, pues Te vaya bien. Uh -huh. no. Sin arrepentimiento, no, no, no, no. Eso, eso ya es del pasado, no, no. Tengo que hacer cambios. Yo espero que usted me esté entendiendo y comprendiendo lo que estamos tratando de decir. No se trata de tener una religión. No importa cuál sea, no, no me interesa. Sino que tú y yo En lo personal Podemos tener una relación con el Padre Amén, Y que así entendamos es. las Escrituras Porque si no, entonces vamos a andar Haciendo becerros de oro Y nosotros mismos andamos haciendo los becerros Lo estamos adorando sí. Mire Ay, Santo Dios Bendito su nombre le decía yo a mi esposa antes de empezar eh, este programa. que somos muy dados nosotros, seres humanos, a andar cometiendo errores garrafales. Ay, yo adoro mucho a mi esposa. Voy a decir, Ay, yo adoro mucho a mi esposo, porque es muy guapo. Bueno, está bien que sea <ríe> cierto, ¿verdad? Pero. <ríe> no, no, no. No, no. Ni digas que andas, a, que adoras mucho a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a, a nadie El único que merece la adoración Es el Señor, es el, señor. el Dios Todopoderoso Puedes decir, te y, amo, te quiero Sí, sí, muéstrale tu cariño Claro, claro que sí Ofrécele tu cariño Pero la adoración es otra cosa Ay, hermano causa usted está, está muy pesado hoy. Bueno. Sí, no, pues es que tenemos que Tenemos que ir a la escritura. Tenemos que, que ver qué es lo que el Señor nos está hablando. ¿Qué nos está diciendo? Ahí es nuestro, nuestra guía. Y te voy a decir el por qué. Antes de irnos a la oración ya. Hay un pasaje precioso ahí en Mateo 24. Le voy a pedir a mi esposa que lea unos dos, tres versículos nada más ahí empezando del 4 en Mateo 24 ah, 4, Santo, 4, Dios, en adelante. Santo Dios mire aún los mismos discípulos ignoraban algo y miren lo que les contesta el Señor en la pregunta que ellos le hacen señales antes del fin uh -huh. el, el 24 13, y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Entonces el 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, ¿sí? 5 uh dice, -huh. ¿Sí? porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin Porque uh -huh. se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes y hambres Y terremotos en diferentes Lugares Y todo esto será Principio de dolores Nada más Hasta, hasta ahí, ahí no exacto en Entonces, ¿qué nos admiramos? Estamos viendo lo que ya estaba escrito Sí, sí, uh, sí Y eso se escribió pues, hace muchísimos años. Y, y, y el 14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y es lo que estamos Para haciendo. testimonio a todas las naciones. Para testimonio y de, de, de todos los que nos vean y se atrevan a ver los videos de nosotros. Y, y, y, y verdaderamente que o sea, estamos, estamos viviendo tiempos muy, muy, eh, muy complicados. Muy difíciles. Pero y el 22 nada más dice: bueno. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Uh -huh. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque vemos que los tiempos no alcanzan y que el día ya se fue. Así es. Eh, pero es que escrito está. Miren: Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? A ver. Ahí, está, ahí, ahí está. estamos ahí estamos ¿Qué, que se nos ha ido la señal no no fuimos el... nos nosotros nomás aquí de... <risas> no no no no aquí estamos <risas> eh, miren ahí en el verso 4 dice la respuesta que da jesús mira que nadie nos engañe uh -huh. déjame hacerte una pregunta pero me la vas a contestar te gusta que te echen mentiras Sí, Pues qué complaciente no eres No, no creo Y si no te gusta Que te echen mentiras No vale que te hablemos con la verdad Sí, ve, ve, definitivamente Los hechos que, que estaba Leyendo de mi esposa Palabras de Jesús Él va a venir por su pueblo Escúchame bien Amén. Él Así va a venir por su pueblo y lo menos que tú y yo debemos de hacer es estar bien listos Oiga, y preparados con no, el Señor. Un arrepentimiento genuino y sincero. Porque no te imaginas lo que va a ser quedarse. No te va a gustar quedarse. No, no. Pero después no va a haber más remedio. El Señor levanta su espíritu. Yo no me quiero quedar. No, yo tampoco. No queremos, no queremos estar aquí. Claro que no. Entonces. Yo quiero que mi vida sea más santificada. Día a día. Quiero y anhelo con todo mi corazón. Que cada día esté yo más santificado delante del Señor. Amén, amén. Es fácil. La verdad que no es tan complicado Si buscamos del rostro del Señor Amén Que es fácil Es más o menos fácil Es nada más que te pesques bien Que nos pesquemos bien Que yo me pesque bien del Señor Y que me aparte de todo el pecado De no. todo aquello que, que no está correcto No, y de... no Miren. No darle la oportunidad al, a, al diablo Porque pues está esperando Cualquier mm. cosita para meterse Miren Ya llevamos media hora, fíjate. Tú querías. No, no, no, La muy, no, no muy largo. La pero, mitad de ese tiempo. No muy largo. La mitad tiempo quería. Es que pero... cuando nos metemos eh, en esto, o sea. Pero ahí aguanten, santito. entonces están ahí unas cuantas personas. Estoy viendo ahí el número. Entonces. Esto te lo estoy diciendo por tu bien y por nuestro bien también. Claro, claro. Porque yo quiero hacer la voluntad del Señor también. Por el bien de mío y todo. Queremos hacer la voluntad también, del Señor nosotros también. Entonces, nosotros estamos en contra, en cierta forma, en cierta manera, uh -huh. con todo lo que estamos viendo en los medios: películas, eh, las novelas. Aunque eh, no estamos viendo no, no tan, tanta de eso, basura no, de esa, pero, no, no, no. pero sí me gusta saber qué es lo que está pasando. Para yo poder tener en argumentos Para poder decir lo que tengo que decir los comerciales te pasan un montón de información Desde todo Por eso los ídolos los hacemos nosotros Aplaudimos todo lo que vemos a través de las pantallas A través del mismo internet A través de Facebook A través de, de Twitter y A través de, de todo lo que hay de los medios ahorita Y los medios no son tan malos Porque los que pusieron sus medios No son los que lo están haciendo es la gente misma... La misma, la misma gente. La claro. misma gente la que está poniendo basura. Sí. Ellos abrieron ahí el, el, sí. el lugar y la gente empezó a bombardear. Y a veces con cada lenguaje, con cada escritura... Un disparate. Que santo Dios! Un disparate. Créeme en lo que a veces yo le digo, mi pues, yo tengo que adivinar aquí lo que me escribe porque a veces ni yo les, les entiendo. Hemos perdido el rumbo hasta la, en la cuestión de la escritura. De la escritura, sí. Ok. Me gusta cuando alguien dice que ya no quiere andar poniendo tantas cosas en el internet, ahí en, en Facebook, por ejemplo, que, que es una página muy, muy común, muy, muy conocida, es una de las más famosas, porque se ha dado cuenta que tiene que estar atendiendo todos los mensajes que le están mandando. Uh -huh. Pues claro, entre más pones, más. Pues, más tienes que atender. Más tienes que atender. Porque hay quienes les encantan decir de dónde están parados, qué están comiendo, a dónde fueron, de dónde vienen, a dónde nos... van. Eh, ¿Qué gustó? Eh, ¿Qué no eh, gustó? Eh, eh, eh, tanto, y cuántas cosas. Cosa. Pero no se dan cuenta que todo lo que se pone en la internet ya no es de ellos. Fotos, todo. Fotos familiares y todo. Tenemos que hacer una limpia. Claro. Sí, de esa manera. Una limpieza. En todo lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que, que no vayamos a, a, a, a las páginas sociales. Yo, yo mismo aquí les digo, hágase amigos de nosotros. Pero para las cosas buenas uh -huh. Para las cosas buenas Y les decimos compartan Pero compartan porque creemos honesto y sinceramente que esto es bueno Que sea de bendición, sí Pero no Para andar haciendo lo que no tenemos que hacer Claro, claro Definitivamente Entonces Mis amados Usemos bien los medios. Nosotros estamos pensando hacer más cambios. Claro que sí. Todos estos días sí. que no hemos estado haciendo los videos, no hemos dejado de estar pensando qué más tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Incluso hasta el nombre pensamos cambiarle. Porque queremos hacerlo en dos vías muy, muy importantes, que es radio. Y televisión. Uh -huh. Y que vaya enfocado hacia la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. De la sociedad. Y Dios lo estableció desde un principio. Cuando hizo al hombre y a la mujer. Amén, así es. Y los bendijo. Amén. Ahorita en los medios, eso está totalmente desvirtuado. Totalmente. Amén. Extremadamente, Dios ama a, a, Dios ama a todas las personas. Nos amamos a las personas. Lo que no nos gusta es lo que hacen. Sí, eh, o sea, el Señor lo que no, no puede amar es el pecado, claro. El pecado, claro. La maldad. El, el no. Señor lo odia, el pecado. Pero no a los pecadores. El Señor sí. a, a, ama al, al pecador. Pero que se arrepienta sí. para poderlo perdonar. Y, y darle claro. la salvación de su alma así entonces es. ¿qué tenemos que hacer? ponernos en contacto con Dios buscarle buscarle dejar que el Señor bendiga nuestra vida amén, amén, que nos es. cambie, que nos transforme por eso hablamos del cambio así es. por eso hablamos del cambio que, que debe de haber en, en nuestra vida ¿Para qué? Que haya una innovación. Para que haya una innovación y que esa innovación nos lleve a una consagración con el Señor. Amén. Y si eres bueno, que seas mejor. Y si estás nomás así regular, que te hagas bueno. Y si andas mal, pues una transformación. Mejor. Arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino y sincero a de la así de es. del Señor. Entonces vamos a orar. Así es. Vamos a orar. Eh, Así es. Haz oración ¿no? yo, yo quiero que te unes con nosotros en este momento. Voy a tomar la mano de mi esposa para, para orar. Para sí, estar aquí juntos los dos. Oh, mi Cristo. Bendito y tú que estás ahorita decimos. ya con nosotros aquí viendo el video en vivo. Alabamos su santo nombre, Padre. Nomás te voy a pedir una cosa. Por favor, sí compártelo, porque creemos que esto es bueno para todo el mundo. Amén, así es. Y dejen de que Dios señor. bendiga sus vidas. Y a vamos a orar. Vamos sí, a orar. Señor. Ponte de acuerdo con nosotros. Sea su nombre. Y busquemos juntos del amor del Señor. Dice el Señor ahí en Apocalipsis 3.20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Uh -huh. Si alguno. si alguno oye mi voz Y abre la puerta Dice, entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Amén. Sea Primero Dios, lo que Dios, tienes Dios, que Dios, hacer Salvador. Paso número uno, arrepiéntete sí, aleluya. Y acéptale Como tu Señor y como tu Salvador Si nunca Así lo has hecho es. Y si has andado Dios, un poquito chiquito sí. O chiquita Pues, eh, que, si yo ese tu vida ahorita Oh mi Cristo, alabado sea su nombre Señor Dile así si al Señor, dile. Sí, y si has hecho esta oración, eres. pues repítela, no te va a hacer daño. Dile, Padre Santo. Oh, Señor. Reconozco mi mis santo, errores. Reconozco mis fallas. Reconozco, mis, errores, mis pecados. Fallan, mis errores, sí, Señor. He hecho tantas cosas equivocadas, Señor. Oh, bendito, Señor. Nos equivocamos, Señor. Pero en este momento, vos, Señor, padre. me arrepiento sí, de señor. verdad, genuinamente, sinceramente. Sí, señor. De todo lo que yo he hecho mal. Sí, Señor. Perdóneme, Señor. Perdóneme, Señor. Perdóneme. Oh, mi Cristo, bendito seas. Para que mi vida pueda estar lista y preparada. Santo eres Jehová de los ejércitos. Para cuando se venga por su pueblo. Sí, mi Cristo. Pues necesito eres, la salvación benito de benito mi sí. alma. Sí, mi Señor. Para que sea limpia, lista. Mi vida, para ese señor. encuentro con usted. Quite todo lo que es Señor sí, Jesús, señor. venga mi vida. Limpie, limpie. Quite todo lo que hay. Dentro de sí. De Santifique, un, señor. señor. Santifique, Señor. Para poder ser mi vida, padre. agradable, sí, el señor. señor. Al Padre. Sí, sí Señor. Señor Jesús, Bendito su nombre, Padre. venga mi vida. Por su Ayúdeme a cambiar su y a transformarme cordia, Señor, para la gloria del Padre. Es grande. En Cristo el Jesús. Usted, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre Ahora mi Dios, Dios, yo le Bendito pido sea, Señor. por todas y cada una de las personas que están ahorita con Santo nosotros. Santo eres, Señor. Gracias, Viendo damos, este video gracias, o viendo damos, ahorita los que están en vivo. todas estas que están, Señor, en este momento. No importa este cuál video, sea tu necesidad. Señor. Conceda, puede ser de padre, tu matrimonio. los. Puede ser problema financiero, personas, problema de trabajo, problema de drogas, problema con los hijos. Sí, señor. Enfermedades. Oh, mi Cristo. Toque usted señor. Con tome de control. Sí, señor, Total y absoluto, Señor, control de lo que está pasando en, la vida de cada persona, en esa nuestra amiga, señor. Nada en ese nuestro amigo, en, imposible, nada imposible en esa personita, Señor, que ya le ha aceptado y se ha arrepentido. El, el toque sanador, Señor. Y a ti te, te digo, mi amada, de Jesús, a ti te digo, mi nombre amado, de Jesús, recibe la bendición, recibe la sanidad, recibe la prosperidad, recibe, recibe, recibe, y recibe la liberación. Recibe la, recibe liberación en el nombre de Jesús. Recibe la bendición en el nombre del Padre, sí, en, el nombre del padre en el nombre del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Dios me les bendice. La verdad que ya van 42 minutos de, de programa, pero... Les dejamos esos, esos datos para que ustedes los tome, escríbanos. Y los que están ahorita viéndolo en vivo, dejen un comentario. Y que el Señor os bendiga sus vidas. Gracias por habernos acompañado, los que están en vivo. Y compartan compartan este material. Van a ser los 43, 44 minutos mejores de su vida, si lo haces. Amén, así es. Bendiciones para Bendiciones todos. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor. Amén. No dejen de compartir.